Hey, qué tal chicos soy el celo freak um, este video va a ser un poco diferente uh, rápidamente les quiero mostrar la evolución que ha tenido mi mi setup aquí lo pueden en el en el background anteriormente utilizaba solo esta laptop la cual es una muy bonita laptop pero es de uso muy muy muy bajo es decir no es muy potente hace poco compré esta laptop, la cual ya incluía una tarjeta, ups, esta laptop, la cual ya incluye una tarjeta de video, la cual fue un avance muy muy bueno, me ahorraba mucho tiempo y mucho trabajo en, en la cuestión de edición, pero uh, uno de mis sueños siempre fue construir mi propia laptop, mi propia computadora, lo cual por fin pude hacer, así que el día de hoy les mostraré cómo va a quedar mi nuevo setup después de esto. Así que pueden darle un, un buen vistazo a cómo está actualmente. Para que vean el final con el nuevo resultado de mi nuevo cero para video, videos. Y en especial el gaming. Realmente es el, el propósito de este, de, del armado de la computadora. Así que, chéquenlo. Solo miren la cantidad enorme de basura que generé. Solamente con, con estar... Sacando cada componente de su caja Tuve que limpiar un poco mi escritorio Así que dejé todo en mi cama Y no puedo mostrarles esa parte Del, del escritorio Porque ahí está la computadora Y no quiero que la vean hasta que todo esté terminado Así que esperen unos minutos más Hey, ¿qué tal? Uh, el día de ayer terminé del armado Pero era un poco tarde para empezar el vlog Así que Empecé un día después Y bueno, déjenme enseñarles cómo terminó todo Estoy usando una configuración de doble monitor eh, Ambos son Dell Pueden también ver mi, mi webcam Creo que les pondré los detalles de cada cosa que estoy utilizando en la, en la descripción En este caso estoy usando dos monitores Dell, 22 pulgadas cada uno ah, Teclado y mouse inalámbrico, cosa que aún quiero cambiar y por este lado, bueno, mi micrófono, creo que algunos ya lo han visto en mis videos. Y por este lado, detrás de mi micrófono, el cual no puedo enfocar, está lo que le da potencia a todo el centro de comandos del Lobo Freak. Uh, aquí tenemos mi nueva PC que le pude armar por fin. Estamos hablando de que son... déjenme quitar esto. 32 gigas de poder Un disco duro de 2 terabytes Y Además de un i7 Podemos tener Un procesador i7 intel obviamente Su fuente de poder la cual no recuerdo bien los detalles Y esto Es lo que le da el poder Para correr prácticamente cualquier juego Una asus uh, Geforce GTX 1060 de 6 gigabytes De poder Acompañado también con una tarjeta madre Asus Pro Gaming Aura, creo que así se pronuncia. A la cual está preparada para crecer aún más, cosa que quizás en el futuro quisiera hacer. Vamos a darle un vistazo más cercano. A la tarjeta madre se ve muy bien, me gustó muchísimo los detalles de los colores. Y la tarjeta Asus, como pueden ver, a doble ventilador, por eso es una tarjeta dual, de 6 GB de poder lo cual me permite hacer cosas como esta actualmente estoy jugando The Witcher uno de los juegos que mar, con más requerimientos visuales aproximadamente 51 52 uh, frames por segundo lo cual es muy muy bueno uh, eso me indica que puedo jugar casi cualquier juego en sus máximas en sus máximas especificaciones visuales creo que podemos verlo aquí Opciones, pantallas, gráficos Estoy jugando con prácticamente todos los detalles en Ultra Lo cual me da eh, Todas lo, las cuestiones gráficas En su máxima capacidad Por que sean excepciones de unas que realmente no son muy necesarias Pero prácticamente todas están en, en máxima capacidad Y el juego se ve excelente me encanta la fluidez de que tiene si sí logro enfocarla si sí logro enfocarlo ahí está se ve excelente para mí me encantó cómo puedo tener además de usar los dos monitores puedo seguir trabajando en cualquier cosa con un juego en este lado y ya sea el OBS o cualquier cosa que necesite para grabar de este lado y estar uh, monitoreando todo lo que hago al mismo tiempo que lo estoy jugando así que fue mucho trabajo, muchísimo trabajo, fue un trabajo casi un año más o menos en lo que junté el suficiente presupuesto y, y todas las piezas que yo quería en, de esta computadora si tienes la forma y la manera de hacer esto deberías hacerlo, es una sensación muy muy que te llena de orgullo cuando puedes hacer algo que realmente te gusta y una vez que lo ves funcionando, como ahora, vamos a dar un vistazo general a todo. Um, a mí me llenó me lleno de orgullo una vez que lo vi todo completo. Obviamente, las cajas no se van a quedar ahí, pero a mí me gustó muchísimo. Así que voy a dejar todas las especificaciones de mi setup aquí en la descripción. Si quisieras duplicarlo o te interesó alguno de los componentes que viste aquí, puedes verlo todo aquí abajo. Así que si tienes chance de replicar este setup o buscar alguna de las piezas que yo estoy utilizando, que ojalá si sí sea, uh, házmelo saber. Y gracias a todos estos nuevos setups tengo oportunidad de crear nuevos videos con nuevas tecnologías y nuevas formas de edición mucho más rápido. Así que espérenlos, soy Luis el Lobo Freak y nos vemos en la siguiente. Bye bye. <risa> <laughs> oh, fine, I'll shoot some of the rotten bastards. Can't be that much fun. Oh, oh fuck the hell, yes.